Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ya sé que pasó bastante tiempo de que subí el, el, el primer video de este año, no subí ningún otro video, o sea, en el que yo aparezca, eh, porque no me sentí con mucha ganas de grabar y bueno, creo que sería toda esa la explicación porque si no me siento con ganas de grabar no voy a grabar porque me va a salir todo mal entonces no quería grabar y vamos retomando las grabaciones nuevamente, así que comencemos con este video y no lo interrumpamos más. <risa> Bueno, se acuerdan que antes de comenzar En videos anteriores había dicho que iba a pintar a la puerta Bueno, la pinta a la puerta Solamente que todavía mmm, quería hacer unos dibujos en cada cosa Más allá arriba hice dibujo Y acá hice esto que está mal Que quiero borrarlo otra vez Pero bueno, lo tengo pintado de blanco otra vez Y bueno, vamos a comenzar Este video se va a tratar de... ¿Qué mierda? Bueno el video se va a tratar de cosas que uno puede hacer para comenzar en YouTube o en las redes sociales ya que muchos me preguntaron por mi Instagram cómo pueden hacer o qué tipo de cosas les recomiendo yo hacer para poder empezar a ganar seguidores, vistas, likes, todo eso en sus canales, en su Instagram o en sus redes sociales pero en este caso lo sé para YouTube así que vamos a comenzar con esto Bueno, lo primero que les recomiendo es que se creen un canal nuevo si ustedes tienen un canal en el que subían videos así tipo mal, ¿no? digamos, les recomiendo que se creen un canal mi pelo, un canal nuevo, que no tenga nada, nada, nada. Créenlo, hagan un banners, una miniatura, de, perdón, el banners, la foto de perfil, sacan una foto en la que salga uno bien y la colocan y quede bien. Bueno, la foto de mi canal está un asco, pero bueno, igual. También les recomiendo que se creen un Instagram nuevo con el mismo nombre de su canal y, lo... y dejen el enlace de su canal de YouTube en Instagram. Entonces la gente que lo siga en Instagram puede venir y apretar en el enlace y seguirlo en su canal de YouTube también y de esa forma pueden generar un poquito más seguidores. También les recomiendo hacer videos más entretenidos. Los míos no son entretenidos, pero bueno, son los que yo quiero grabar y que a ustedes les guste lo que graba porque había un tiempo en el que yo grababa videos que a mí no me gustaban porque, no sé, los grababa nada más pero si no les gusta grabar ese tipo de videos, no les recomiendo grabar porque si no, ustedes se van a aburrir y no les va a gustar grabar y bueno... Bueno, me saqué los auriculares porque prácticamente me estaba molestando nada más y no sé por qué me los tenía puesto porque estaba escuchando música antes de grabar el video y también una de las cosas que les recomiendo conseguir luego, para la creación de los videos les recomiendo conseguirse un trípode no es necesario pero yo les recomendaría que si tienen para comprarse un trípode pueden comprárselo y también iluminación ya eh, un aro de luz sale bastante caro sí pero bueno para sustituir un aro de luz pueden comprar un foco de blancos de luz blanca y tratar de armar tipo un tripié casero con eso y colocar el foco que lo ilumine para que el video tenga buena iluminación Yo en este caso utilizo un aro de luz Que tiene intensidades que ya pueden ver En mi canal de YouTube hay un video Está mal hecho el video, pero bueno Que cambia las intensidades Yo, yo lo utilizo en la intensidad Más cálida, en esta me gusta grabar Con esta intensidad de luz Y se nos queda bastante bien eh, Bueno, les recomiendo Un trípode, que se me hace que es el mejor Que pueden conseguir si lo consiguen Y no son muy caros, más o menos son, No son muy muy muy caros, pero bueno bueno, es este trípode, yo ya lo mostré en videos anteriores eh, Yo ya no lo utilizo, lo utilicé para grabar cuatro videos Nada más hasta que me compré el aro de luz porque no subía videos muy seguido Y es muy bueno porque es flexible y lo puedes llevar a cualquier lado Los chiquititos no son muy buenos, son prácticos sí Pero tenéis que colocarlos sobre una mesa, una silla o algo Para que sea mucho más alto y ahí es, ahí es cuando puedes grabar Porque si son chiquititos así no lo vas a poner en el piso porque no va a quedar En cambio esto lo pones ahí enfrente y queda Pero si tenés la posibilidad de comprar un aro de luz a la hora de luz tiene tipo trípode y no es necesario y es mucho más práctico y mejor a la hora de grabar porque no te molesta ni nada. Y bueno, eso serían las recomendaciones para grabar. Ya, para la creación de las miniaturas o las portadas de los videos, yo les eh, recomiendo que utilicen eh, la aplicación de PixArt en la que puede, ustedes pueden jugar con, jugar con todas las letras stickers o cosas y crear distintos tipos de miniaturas para el video. yo la utilizo, siempre utilizo esa porque es la más fácil, porque hay otras que son mucho más difíciles y más profesionales, pero tenés que pagar y cosas pero si estás vas a YouTube es mejor utilizar esa porque es gratis, también tiene función de paga la puedes pagar, yo la utilicé en la función paga capa por un mes, pero no cambia nada así que la dejé nomás y utilizo la versión gratis, es mucho mejor y práctica ya para la parte de editar los videos, yo les recomiendo que busquen editores, descárguenlos desde la Play Store Hay bastantes editores que son muy buenos, pero yo utilizo varios, siempre cambio de editor Porque a veces me aburre uno y a veces no me gusta Pero ustedes pueden buscar y a algunos les va a gustar y les va a entretener más para editar sus videos de mejor calidad A mí están muy mal editados, pero bueno, es lo que hay, no se sé quejen y bueno, y aplicaciones que les recomendaría pueden buscar en la play, Store son eh, InShot, eh, KineMaster, tiene marca de agua, sí, pero pueden in buscar en YouTube unos life hacks de cómo, cómo sacar la marca de agua y le va a aparecer. Hasta hay enlace para descargar KineMaster sin marca de agua. Yo lo intenté, pero no, no me funciona, no me gusta mucho como es, pero a algunos les gusta y también puedes poner transiciones y muchas más cosas así. Eh, en InShot no puedes colocar las transiciones como esas que van corriendo tipo con Agüita y no sé qué cosa Pero bueno, en InShot no se puede colocar eso Y bueno, eso sería Y para generar seguidores en Instagram Les recomiendo que, o sea, si ustedes empiezan en YouTube y no tienen un Instagram Creen el Instagram con el mismo nombre de su canal de YouTube Si pueden, pongan su nombre fácil de buscar en YouTube y en Instagram Entonces la gente es mucho más fácil de buscarlos y seguirlos. Y también, a ver, una recomendación, les recomiendo que no sigan a mucha gente, solamente sigan a los que conocen o a algunos de sus seguidores que les escribe y les caiga más bien Porque si siguen a todo mundo, tipo, después te salgan las historias y tienen que estar viendo, viendo, viendo, viendo. Y además algunas personas son súper odiosas y no te van a seguir, pero bueno eh, ¿Qué más quería que les voy a decir? Para su Instagram, en cada video que ustedes suban a YouTube, dejen su Instagram por acá abajo, que yo dejo el mío, que es Fernández Lique Pueden buscarlo y seguirme, así llegamos a los 30.000 Llegamos a los 20.000 ya, pero bueno, falta mucho para los 30. Pero creo que en algún momento vamos a llegar. Y bueno, esas serían las recomendaciones para crecer en su Instagram. También les recomiendo que no suban muchas publicaciones, yo no subo muchas publicaciones y me funciona bastante bien. Ya que cuando subís una publicación, y supongamos que vos subís hoy una, al otro día otra y después otra, otra, otra, otra. No alcanzan la cantidad, una can cierta cantidad de like. Eh, supongamos, capaz que van. Eh, si vos la dejas la foto así una semana y esperas una semana para subir otro capaz que en esa semana esa foto junte mil likes, dependiendo de la cantidad de seguidores que vos tengas. Si tenés cinco mil, puedes llegar a juntar mil. Las mías, yo tengo 20000 mil y llegan a juntar 5000 mil eh, o casi seis mil likes, o a veces menos, a veces 2000 mil. Cuando subo muy seguidas, juntan dos mil likes nada más. Pero si yo dejo las publicaciones mucho tiempo, juntan muchos likes. Eso me di cuenta. Y es bueno, pero los likes, como que no, tipo, no te favorecen ni nada, pero bueno. Lo que más te favorece son los seguidores para que las marcas te contacten y te manden cosas o hagan colaboraciones pagadas. Y eso te generaría ingresos. Bueno, terminamos la parte del Instagram, así que vamos con la parte de. Cuando todos comenzamos YouTube, no sabemos cómo colocar las miniaturas. Para eso necesitan descargar la aplicación de YouTube Studio en la que pueden entrar. Y necesitan iniciar sección con su misma cuenta su canal de YouTube. Y de, luego pueden entrar ahí. Y le va a saltar el video que subieron. Una, un cuadradito así. Usted aprieta en el cuadradito. En una esquina le va a saltar tipo un lapicito. En lo que ustedes aprieten y dice añadir miniatura. Pueden añadir una miniatura que ustedes hicieron. O alguna foto de lo que ustedes quieran ponerle ahí. Pero les recomiendo que la hagan y pongan un texto a la miniatura. Es mucho más interesante. A veces sí, a veces no. Pero bueno. Es lo que hay. Y bueno, lo otro que sería que les recomiendo es que tengan un buen fondo para su vídeo. Eh, yo tengo este fondo con mi pared gris y la puerta y estas lucecitas. No son muy entretenidas pero quedan más o menos. Que no sea muy colorido. Que estoy diciendo muy colorido. Muy colorido. Pero que no tengan un color, capaz un color blanco de fondo. Porque si no la luz que da de la iluminación va a resaltar y va a parecer muy encandilado. Supongo que yo ponga una hoja acá. Va tipo... Va a enfocar así, más o menos, a la hoja nada más y a mí no Y si tienen un fondo blanco pasaría lo mismo exactamente Que yo pongo mi mano ahí y a mí no se me ve nada en el fondo Y bueno, eso sería un fondo, que sea un fondo liso Póngale un cuadro o algo, o una lámpara tipo de las que van en las paredes Quedarían bien también supongo, que sea una neón o algo así Que resalte un poco, pero que, que quede bien bueno, me quedé sin idea para darles porque, tipo, no soy una persona de muchas ideas para grabar el video, pero bueno, esas son las que se me ocurrió a mí, que pueden hacer y que a mí me funcionan algunas de esas cosas bastante bien. Y los invito a que se suscriban a este canal, se suscriban por acá o por acá, saben que nunca estoy seguro por qué parte queda el cosito de suscribirse. También que les den like a este video, me sigan en mis redes sociales que están apareciendo por acá. Y vayan a darle like a toda mi foto en Instagram y voy a estar siguiendo... A los que vayan y me escriban. A los que me escriban mensajes. Porque hay algunos que me siguen al mal tipo, no me escriben ni nada. Y tipo, yo quedo ahí como que ¿qué mierda. Son personas o no. Es bueno. Pero vayan a seguirme y nos vemos en el próximo video. Y espero seguir subiendo video y no quedarme colgado otra vez nuevamente. Y nos vemos en la próxima. Chao.